Bueno, primero ponemos un 2 Más 2 Ahí estoy grabando con otra cosa Más 2 Y luego ponemos un signo de Igual Y la respuesta es esa lo primero, necesitamos que resolver lo siguiente Y ya después de lo Necesitamos que ella te ame Así de fácil Y luego después Ya vas a hacer la respuesta Es igual A 5 Y si no lo crees Ahí te voy a enseñar con la calculadora. está bien. Ahora te voy otra vez a enseñar con la calculadora para que veas que no estoy mintiendo. 2 más todos es igual a 5. Bueno, este sido todo. Con...